¿Qué tal mis estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a Estilocracia. Y en esta cápsula voy a continuar con las actualizaciones de las normas de urbanidad y de las reglas de buena educación, pero las adecuadas a nuestros tiempos y a nuestras costumbres y al cambio y evolución de hábitos sociales que han venido ocurriendo en los últimos 20 años y hoy quisiera referirme a las normas de urbanidad que deben privar en un antro en un antro a que es en un lugar de bebidas alcohólicas y de música a todo volumen donde la gente y todo el mundo suele ir a distraerse a pasar un, un rato a platicar, si es que se puede platicar, con los amigos o con las amigas. En... Y hay tres errores que quisiera marcar porque son francas faltas a las reglas de urbanidad. Y lo contrario sería marcar las reglas de urbanidad. La primera, no tome de más. No se embriague. Es un riesgo muy alto, entre otras cosas. Primero porque destruye su imagen muy mal. Segundo, porque pueden aflorar todos sus demonios Y puede provocar problemas Tercero, porque si está usted embriagado Puede usted ser víctima de la delincuencia Tanto de la que está concurriendo al antro Como de la complicidad que podría haber Entre las personas que atienden el antro Y que siempre están ubicando a las personas Que se encuentran en muy mal estado de embriaguez Para asaltarlos o robarles algo ahí mismo la, esa es la primera La segunda Si usted ya tomó y se siente muy alegre Pero se le pasaron las copas No busque reyertas No deje que ese demonio aflore En ese momento y en ese lugar No busque pelea Obviamente si usted no está embriagado Y alguien le busca pelea, evítela pues no, no la puede evitar Pues tampoco sea inofensivo, defiéndase Pero usted mismo Mi querido estilócrata No busque reyerta, no busque pleito eso habla muy mal de usted, porque además usted no sabe con quién se va a enfrentar. ¿Qué tal si se va a enfrentar con un experto en taekwondo o una de esas cosas de artes marciales japonesas, orientales o israelitas? Y le puede ir a usted muy mal si usted no es un experto en el tema. Y la tercera, que me parece muy importante, no intente ligar a una chica que viene acompañada. Eso es una falta de respeto en primer lugar a usted mismo. En segundo lugar, a ella. Y en tercer lugar, a su acompañante. No intente hacerlo, no intente ligar. Yo no sé si, si la chica no viene con el novio, quizás nada más venga acompañada con un grupo de amigos o amigas. Si ella le da entrada y permite que usted se acerque, usted respetuosamente acérquese, converse, obtenga su teléfono y obtenga una cita. Y déjala con sus amigos y usted regrese con los propios. Porque cada quien está en su fiesta No se mete en la fiesta de otros Estas son normas nuevas Que deben privar En la conducta de uno Cuando uno va a un antro A divertirse y a pasarla bien Porque a eso, van, a eso se, se va al antro A pasarla bien, a relajarse A divertirse, a pasar un rato entre amigos Y a no tener problemas Y mucho menos no, no tener problemas con la delincuencia Por eso le insisto No se embriague y si creen que se le pueden pasar las copas Y si va con un grupo de amigos Pues sigan el consejo que, se, que las autoridades daban antes Designen a un conductor Que no va a tomar nada Y que es que, quien en su propio auto Va a regresar a cada uno de ustedes a su casa Y él se va a ir a la propia Pero él se va a ir sin problemas con el, con el alcoholímetro Y sin problemas con las autoridades Y sin que ustedes se tomen el riesgo de que un taxista o un Uber o lo que sea los asalte. Esas son las tres normas que creo que deben privar hoy en día, que siempre han existido, pero hoy en día esto es muy evidente el problema. Son tres normas: no se embriague, no busque reyerta y no trate de ligar con una chica que viene acompañada por un varón. Esto es todo, amigos. Espero que lo. Que acabamos de decir Les sirva ya como El inicio de su decálogo De las nuevas normas de urbanidad En el siglo XXI Para millennials y centennials. Si les gusta lo que dije Compártanlo Si no les gusta lo que dije Estoy completamente dispuesto No a debatir Sino a escuchar sus opiniones Para que nos enriquezcamos Recíprocamente unos con otros Ustedes me dicen algo que yo no sé Y viceversa Y entre los dos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 esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.